Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Ya tenemos la actualización 1.14 que está aquí. Nos dice aquí: tanques pesados checos, el, lo un en reequilibrio de vehículos premium y mucho más. Actualización hoy. Vamos a ver qué es lo que nos va a decir la gente de World Gaming con respecto a la 1.14. Está todo en inglés, pero ¿cómo puede ser, brother? Traducime esto, eh, rey. Somos. 50 millones de personas en Latinoamérica y no me traducen esto, por favor pero me, me cacho en 10 carajo, bueno, calor de agosto eh, me lo traduce Google así que, pues, si está para el otro para el culo traducido no me, no me culpen a mí si está para el otro traducido es porque Google Traductor eh, es culpa de Warhammer que no lo tradujo ¿no? Eh, calor de agosto, agosto es la temporada del calor y trae consigo una nada, no dice nada ahí han llegado los tanques pesados checoslovacos. Eh, los nuevos luchadores checoslovacos están listos para asaltar el campo de batalla. Comandantes, la nueva rama consta de cuatro pesados investigables de nivel 7 a nivel 10. Eh, a partir de nivel 8, todos los guerreros. bueno, está bien. Todo, ponele guerrero. Todos los tanques checoslovacos, vamos a ponerlo así, te darán la posibilidad de elegir entre dos armas superiores para que coincida con tu estilo. Dos armas superiores, está mal traducido, porque en realidad no son superiores, son dos estilos de diferente. Que no, no ni uno es mejor que el otro, ni el otro es mejor que el otro, o sea, son distintos y punto. Eh, una, pistola, una pistola, un cañón, dispara en modo normal, mientras que la otra es un cargador automático de dos proyectiles con un breve tiempo de recarga entre proyectiles. Elige el que más te guste. Bueno, esta es la primera rama, chicos, que... Te da la posibilidad de elegir entre el cañón que más te guste. Y de momento me parece que está muy bien. Eh, porque está bien. Está bien que sea así. Ya hay cuestiones en las cuales hay que evolucionar. Con lo cual que ya un tanque te venga predeterminado de fábrica. Y no lo puedas modificar en nada, en nada, en nada. Es un embole. Es un bodrio. Es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Hace 7 años siempre lo mismo. Bueno... Pero entonces, eh, podemos decir entonces que el tier 8 acá, mira acá tenemos el tier 7 Que pega 320, penetra 206, penetra 242 con eh, municiones premium Tiene una depresión de menos 8, una, un ángulo de, de elevación de cañón de 15 Tiene una velocidad máxima de 30 km por hora eh, una Unos puntos de golpe, no, esto es puntos de vida, no puntos de golpe PH, o sea, para probar PH, eh, o sea, puntos de, de, de, de vida: 1400, 110 de frontal de chasis, torreta 200. Pues te va a entrar todo. Ya te digo que te entra aquí, te, te la clavo acá. Mira, con un tier 9 te la clavo, tier 8 te la clavo acá, tier 7 te la clavo ahí. Nos vimos, brother. Y también acá en la pasita, seguro te entra ahí. Así que bastante, tiene la pinta bastante malardo. Pero tier 8, a ver, tiene H105000. A ver, supuestamente tiene pinta de buena. Ahora vamos a ver qué tiene. Daño promedio pega 320. Para ser un pesado tirocho pega muy poco. Bastante poco. Eh, pensá que un defender te pega 440, 460. Y entre más o menos 390. Eh, 3 y pico andan por ahí. 390, entre 390 y 4 y pico. Este pega 320. Muy poquito. Pega como un mediano. Penetración 224, 252. Bastante choto. O sea, bastante malo. Muy poquito. O sea, se queda medio corredirá. Eh, Best tier 10, olvídate, O sea, 252. Es la munición estándar de un tier de 10 Tiempo de recarga 10 segundos, tiempo en apuntar 2.3 Tiempo de carga completa, pistola autocargador 23 segundos para pegar Pero vas a pegar 3.3, eh, son 640 Y tardas 23 segundos para pegar 600 Wow, boludo Poneme el, poneme el que pega un tiro ¿Cuánto recargan? ¿10 segundos? Déjame este, bro. ¿Cómo tardar 23 segundos para pegar 600 pedorros, boludo? Y si pegás un low roll y pegás 270, 200, O sea, pegás 500 en 23 segundos, boludo. Hasta el malísimo que el Japan se siempre pega más, boludo. Pero ¿cómo puede ser que...? Esto es una monstruosidad, boludo. Eh... Pero bueno. Nah, yo sé que va a haber gente siempre me dicen, eh, Nando, ¿vos voy a decir que esto de algo? pero bueno, son puntos de vista, o sea, cada uno piensa lo que quiere, y está perfecto y si les parece que te, es el mejor tanque este del mundo, y lo felicito, está muy bien pero me parece mucho, boludo pero bueno eh, nada tiempo entre proyectiles 2.5, ni siquiera es que es corto porque tardás 23, pero sí, bueno, recarrás en 1.7, y bueno, listo pego, pego, y me voy a esconder tranquilo, con un pesado Ah no, pegás y tardás 2.5, boludo Retrucho, bueno, eh, menos 7 de presión, más 15 de elevación, velocidad máxima 50. Se mueve bastante como un bebé, ¿no? Pareciera puntos de HP, puntos de vida 1500, 125 de chasis, frontal 230 de torreta y lo que ves 370. Vamos con el tier 9, que pega 440. y ya empezamos a ver un vehículo como Dios manda que sea un tier 9 pesado, ¿no? O sea, pega 440, claro, pero tiene que haber pegado el tier 8, o sea, muy poquito. Bueno, 252, 294 con munición premium. Eh, tiempo de recarga 12 segundos. Tiempo de recarga... Si usas el autocargador 27 segundos para pegar 800, bro. Pero pegas 800. Tardás casi 30 segundos, bro. Usa el monotiro, ¿no? O sea, no sé. Eso es un peso. Bueno, no sé, no sé, no sé. Cada uno usa lo que quiera, pero 27 segundos. Es malísimo. <risa> No, nah, no, nah, es mentira, mentira, es muy bueno, la verdad que es muy bueno Yo ahora me voy a sacar este, el toque, eh Olé, te Voy a vender todos los tanques que tengo para sacarme esto que tarda eh, casi 30 segundos en pegar 400 Y 800, eh, tiempo de recarga De proyectiles 2.5 Tiempo de apuntar 2.7, boludo Pero, ¿qué es esto, boludo? ¿Cómo 2.7? Para, ¿qué hice abajo? proyectil ah, para, para, esto no es culpa mía, proyectil si en el cargador ¿Pistola de ¿Dos conchas? <risa> What the fuck, ¿cómo dos conchas, boludo? ¿Qué me está diciendo, boludo? Bueno, acá tenés dos vaginas, entonces... Eh, no sé cómo dos conchas, ya. ¿sí? fuck? Esto está muy turbio. Cada vez la gente de se se, se, se, se. se está poniendo muy turbina, muy turbia. No se entiende bien. ¿Qué estás diciendo acá? Como dos conchas, no se entiende nada. Pero bueno, lo que importa es que tienen menos 7 de depresión, 19 grados de elevación. La velocidad máxima es de 50 hacia adelante. Una... Eh, una punta de, unos puntos de vida de 1900 de, de HP, de puntos de vida. 130 de casco, o sea, te entra todo. Lo que te tiren acá frontal, abajo, arriba, te entra todo. Eh, 300 de torreta, ahí sí me gusta, ya va mejor. Y 380 metros de visión. Y vamos con el tier 10. Daño medio 490. El tier 9 pega 440. Pero otro pega 320, re triste. El 8 es malísimo. No, no, está, perdón, perdón. Eh, eso lo tengo que tachar del video. Digo, está muy bueno el tier 8. Están todos muy buenos. El tier 10. Pega 490. Eh, penetra 260 y 306. O sea, penetra menos que 7 boludo. Re chato. No, digo, eh, perdón, perdón. Eh, penetra re bien, o sea, 306. Es muy buena penetración para su, para su cañón. ¿Cómo puede ser que penetre esto, boludo? Digo... Está, la verdad que sí, yo ahora me lo saco eh, de uno porque estoy desesperado por tener 306 de penetración con un tier 10 que seguro que le entra todo, ¿oh? olvídate, bro. Eh, 11, el, el IS-7 que viene ya desfenestrado, Tienen casi la misma penetración y, y, y tiene 18 años en el juego, más o menos. Y a este que es nuevo le ponen lo mismo. Pero está muy bien, está muy bien, me encanta, me encanta. Eh, tiempo de recarga del, del cañón la que dispara por cada tiro O sea, bueno, tiro 11.2 segundos Para pegar 4.90, no está mal, está bien Es relativamente bien, ahí sí No nos vamos a burlar de eso Pero está bien, pegar 500 para recargar en 11.2 No está mal Ahora, de, eh, tiempo apuntar, 2.3, muy bien Me gusta, ahora Recargas en 22 segundos y pegás 4 y 4, 8, 500, 500, son 1000 Son, eh, 980 Pegás 980 Y recargas en 22 segundos No no está tan mal, te digo. Es más, te diría que me gusta. Me gusta, porque puedes eh, pegar y te escondes. Eh, ese, y, eh, y encima cerras en dos segundos. Este te digo que está bien. No me parece mal, en serio. Lo que me parece mal, la, esta penetración es, es malísima, boludo. Esto, pero si el logo de tier 8 tiene 290 294, ¿cómo un tier de va a tener 306, boludo? Bueno, eh, Dios dame paciencia Tiempo en apuntar 2.7 segundos El autocargador 2.7 No, no dame, no, dame que tira solo Dame el cíclico No, dejame con 2.3 que lo bajo a 2.00 Lo bajo en 2 segundos Recargan eh, Equipado, recargarán más, más comida En 10.3 Más o menos Y, y apuntan 1.9 barra 2 segundos tranquilo está re bien. Cuatro igual. está muy muy bien eh, no me gusta este que 2.7 y tiene dos conchas encima o sea dos conchas que no sé qué es esto boludo. What the fuck? es muy turbio lo que el acuerdo que hizo wargaming con la gente del traductor de google de dos conchas what the fuck proyectiles en el cargador o sea tiene dos conchas le tira dos, dos, dos conchas por la cabeza bueno ángulos de depresión menos 8 más 15 grados de depresión eh, de elevación, perdón, y tienen velocidad máxima de 50, son todos medianos O sea, básicamente no son pesados, son medianos al uso eh, Medianos torreteros, básicamente, porque la, eh, acá le entra todo En el chasis le entra absolutamente todo, todo, todo Con 115, es eh, pensá que un Tiger Porsche tiene 200 y es un tier 7 Y vos tenés 115 y sos un tier 10 pesado, ponele, entre comillas, corchetes y paréntesis, porque no es un pesado, es un torretero, entonces usa la torreta, escondes, y encima, ojo con la torreta, porque tenés las gúpulas del comandante Y si te van a entrar ahí, así que moverte para adelante, para atrás, para el costado mover el cañón para allá, para allá, para allá, para que no te puedan entrar Y todas esas boludeces que ya sabemos Hace 72 años que se deben hacer así Para que no te entren in the turret um, ¿Qué más, amigos? Ver rango 3.90 Bien, ve bastante, bastante bien, te digo Es que es un mediano, bolude. Posta que es Sacale el cosito sacale una rayita acá Y es un mediano es... Posta que es un mediano, con el cañón de un solo tiro es un mediano. Que tarda un poquito en recargar. Ponele. Pero es que ese es un mediano. Pero bueno. Misión de reconocimiento. O sea, Ghost Recon está. Estén atentos a las actualizaciones. Eh, Recon Mission es nuestro nuevo modo de juego. Está a punto de llegar a los servidores en vivo. Actualmente estamos trabajando para mejorarlo y compartiremos más detalle. Eh, tan pronto como va a los vehículos Premium T34, 34 Black, MX, Chucy the eh, se dirá así: AMX Chi. No sé cómo mierda se dice en francés, pero eh, carro de combate sería en francés: Cable eh, 5, S6, IS Black y 112, Wansu 111, el Tiger, el Alpine, Alpine Tiger, t eh, 43 el Round Panzer, la Pala, el Pato en KR. Que mali que era malísimo. No, no, mentira, es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Eh, la gente de me, me, me paga por decir que son muy buenas No, mentira, mentira, no me pagan nada eh, Pero <ríe> este era malísimo ¿no? Bueno, es una opinión, porque pueden decir Eh, Nando, lo tengo yo y le hice 90.000 de daño por partida Bueno, está bien, crack Sos un crack, pero en líneas generales No es muy jugado porque es medio malardo Pero bueno, eh, es una opinión personal 395 2 y el secretario de Paran Estamos jugando, eh, estamos mejorando sus puntos fuertes Para enfatizar su jugabilidad y hacer los más competidos en batalla eh, Cambios en las misiones personales de artillería Claro que sí, a ver, si me cambias todo lo que, tiene que ver, eh, todo lo que tiene que ver con artillería Obviamente también tenés que modificar lo que son las misiones de la campaña Eso está clarísimo eh, Si antes una artillería hacía 2000 de stun por partida más o menos Y ahora hace eh, 300 de stun Es eh, inviable que se pueda hacer eh, las mismas misiones que se hacían antes, por lo menos en la campaña, bien. Bueno, modificaciones de campo. Eh... ¿Quieres perfeccionar tus vehículos favoritos para que se adapten mejor a tus necesidades y estilo de juego personal? Bueno, aprovecha la modificación de campo. Una función completamente nueva para ajustar características específicas de los tanques de nivel 6 a 10. La modificación de campo consta de tres tipos de ajustes especiales que pueden realizar en los parámetros o la configuración de un vehículo. pruébalo y echa un vistazo a los puntos fuertes de tus tanques eh, favoritos. Bienvenido a Safe Haven. Eh, ya está aquí un nuevo mapa. Eh, Safe Haven, que en realidad era puerto seguro, ¿no? Por si no mal recuerdo. Eh, sí, es, sí, es Puerto Seguro. Es, en realidad no es... Bueno, sí, está bien. Pero... Haven es cielo? O algo así, o, Bueno, no sé. Es Puerto Seguro, boludo. O sea. eh, ya le he hecho un video. Si quieren, fíjense, pongan Puerto Seguro. Eh, nuevo mapa. nando capo en YouTube. Y van a encontrar el análisis completito que le hice de... Acerca de ese mapa Mejore su conocimiento de mapas en topografía Nuevo modo de juego Que está muy bueno, esto sí me gusta La verdad que me parece muy bueno Y creo que eh, acá también se viene un tirón de orejas A la gente de Wargaming Que tendrían que haberlo hecho hace unos 3 años, 4 años atrás Pero, pero si tenías El sistema viejo de entrenamiento que era pésimo, era malísimo y encima no puede hacer nada bueno, acá tenés topografía que podés ir probando los nuevos mapas y eh, en base a eso vas a ir explorando cómo son las nuevas eh, mecánicas del juego en los diferentes mapas, claro que sí, pero también tenés que tener en cuenta que este si no mal recuerdo, vas a tener que eh, jugarlo seriamente si es que te importan las estadísticas de tu cuenta porque topografía si no mal recuerdo corríjanme en los comentarios, pero creo que iba a tus estadísticas si es que entrabas para boludear y perdías todas las partidas. Eh, pero también es verdad que te dan créditos eh, consumibles y recompensas en líneas eh, generales. Únete al onceavo aniversario de World of Tanks. Y el Frontline, el modo más esperado, está de vuelta chicos. Frontline, el modo más épico de World of Tanks. Es el modo más épico, pero que el año Tuvo, el año pasado no tuvo O sea, no tuvo lugar, me encanta, porque o sea, tipo eh, hicieron una gran Barcelona con Messi O sea, es el mejor de todos, pero lo echamos O sea, bueno El, el Frontline es el mejor modo que tenemos, el más Que tenemos, pero el año pasado no le dimos bola Y metimos cualquier evento choto, que encima Ni siquiera se pudo hacer, porque encima después se canceló Se canceló otro, se canceló, o sea Buenísimo, pero bueno, acá está, está, está acá, está presente, se supone que va a arrancar en unos días ya lo que es Frontline, así que estén atentos porque vamos a estar haciendo directos jugando Frontline, estoy medio complicado con el tema del trabajo, el tema laboral, pero voy a hacerme un tiempito para jugar FL junto a ustedes y que bueno, vamos a armar aunque sea un FL en Latinoamérica. Cuenta privilegiada, los jugadores con cuenta premium se le acreditarán 24 horas adicionales de tiempo de cuenta premium eh, para comenzar el periodo de mantenimiento. Bueno, esto lo hacen siempre, falta de tiempo. Bueno, esto ya está. Hasta aquí hemos llegado chicos, eh, todos los reequilibrios, todas las novedades de este mes. Los pesados chicos que son la gran, gran, gran novedad. Después, eh, misión de reconocimiento, reequilibrio de tanques premium. Cambios en las misiones de artillería. Y eh, mis modificaciones de campo. Es todo lo que hemos tenido hasta aquí. Así que bueno. Espero que se hayan divertido. Que se hayan entretenido. Déjenme en los comentarios que piensen acerca de todos estos cambios que se vienen en el one of Tanks. Y bueno. Entre todos sacaremos un par de conclusiones chicos. Les mando un beso. Cuídense. Gracias por todo. Espero que dejen un like. Que se suscriban si aún no lo están. Y nos veremos en la próxima. Chau, chau.